Saludos mi distinguida, para usted colocar una imagen que sobre su curso en la plataforma, activa la edición y en la sección donde quiere colocar una imagen, digamos en la primera, usted le da a editar. le dice personalizar y entonces este iconito de acá nos permite insertar una imagen acá usted puede seleccionar la imagen le dice o sea busca dónde está la imagen la junta yo no voy a terminar la carga de la imagen porque esto es de prueba y simplemente le doy a subir y al final guardar cambios y la imagen debe visualizarse tan sencillo como eso El guardar imagen y ya podemos visualizar que tengo mi imagen, guardo los cambios y perfecto. Como esto era de prueba voy a cancelar.